Señores, presidente Abinader recibe a los campeones nacionales, gigantes. ¡Estimado! Venga, traquear, Que y llegaron los caballos. caballos. Señores, el presidente Luis Abinader recibió la mañana de este jueves. El jueves hoy. A, al, al equipo de campe. <ríe> Propio Ya. Este jueves, el equipo campeón de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana en la temporada 2021-2022, los gigantes de Cibao, quienes representan al país en la sede del Caribe, a iniciarse mañana viernes en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal. El jefe del Estado entregó la bandera dominicana al conjunto de San Francisco de Macorís, que tendrá su primer compromiso de certamen en la jornada del viernes ante México. De igual forma, el mandatario recibió la camiseta que usará el conjunto dominicano en el torneo con el número uno y apellido Abinader. Así es, la tradicional camiseta que se le da al presidente de la República por parte del equipo campeón de la Liga Dominicana. El ministro de Deporte, Francisco Camacho, resaltó que el sector al cual representa es el que más ha visitado el Palacio Nacional Nacional el sector deportivo, destacando que esta ocasión es muy especial porque se trata de los genuinos representantes del béisbol. Además, felicitó a la familia Rissek por su segunda corona en los 25 años de la historia de la franquicia y el presidente de la Lidón, Vitelio Mejía, agradeció al presidente por ser el timonel del torneo, ¿cómo así? Por mostrar respeto a la promesa dada, ahora sí estamos hablando, claro. El presidente pues dio apoyo a lo que fue el torneo de, de béisbol para que pues se pudiera hacer bien, tanto el pasado como este, debido pues, a la situación de la pandemia. Por su parte, Samir Rizek, el presidente de los gigantes, destacó la atinada decisión por parte del presidente Abinader de que el país tuviera el torneo de, COVID, de, de, de la Lidón, a pesar de la COVID, como mencioné anteriormente. Y Moisés Sierra, el capitán de los gigantes, en representación de los compañeros, expresó su confianza en mantener la corona para la República Dominicana de la Serie del Caribe, ya que cuentan con un equipazo. Y eso es verdad, tienen un tremendo equipo que es, según los analistas deportivos eh, que conocen, ¿verdad?, lo que es Serie del Caribe, pues es uno de los equipos eh, ampliamente favoritos para ganar y repetir la corona para República Dominicana. Así mismo, y, y malos refuerzos que vienen por ahí. Creo que de, se, se va a integrar con ellos Robinson Cano, ¿verdad? Cano, sí. Eduardo eh, eh, <risa> Núñez, me parece, y... marco Navarro, y que es tu amigo. Claro. No, y, ya esos tres, y, de las estrellas orientales. No, los piches son de, de los torres, eh, déjame que aquí tengo. Alberto Bonilla. Bonilla dice aquí sí, el sí, boco sí, eh, eh, eh, eh, Maya por las águilas va por, va por el picheo también, como refuerzo. Eh, o sea, va un buen grupo de muchachos. Lo tenemos por aquí, sí. damos un segundo para, no, no, pueden no pueden fallar para allá, para la sede del Caribe. ¿eh? No, lo, ni en el primero ni en el último. Es una serie muy corta. Usted falla en el primario y usted se fue a pique No, no, eh, está complicado si falla en el primer. Mira, abridores del equipo dominicano. Ahí está Tyler Alessander, que es de los gigantes. Raúl Valdés, que es de los toros. Maya de las Águilas. Eh, Liberto Bonilla, que es de los toros. Alberto Abreu, que es de los toros también. No, Albert Abreu, Albert Abreu, es de, de, de Los Toros. Ah, sí, sí de Licey, sí, sí, sí. Y de también. También de Licey. ok, ok. <ríe> Verdad. Relevista, en Relevista está Remy Guduan, de Los Gigantes, Fernando Abad, de Los Toros del Este, Frank Garcet, de Los Tíos de Licey, eh, Joan Minaya, de Los Gigantes, Huáscar Brazobán, Tituá, de los lo, lo, <risa> <ay, Dios> Gigantes. <mío. risa> Jerry Mejía, de los Toros del Este, Luis Felipe Castillo de la Saida Ibaeñas. Hey. Joan Núñez, Joan Muñoz, me parece, de los del Este, de otro del Este, Gabriel Hinoa de los Gigantes, Luis Santos de los Gigantes y Ryan Gershurs, de los Gigantes. Eso es mira, no destacar podemos. que tarde de la noche será el pitcher abridor del primer juego mañana. Eh, fue una información sí. eh, Difundida hoy por la cuenta de los gigantes Así que Tyler Alexander lanzará mañana Por los gigantes También eh, vamos a, a leer el equipo completo Los catchers, pa, Carlos Paulino, Hueste Rivas Y Wilín Rosario Son, es, No hay que echar refuerzo no. eh, Los outfielders, Marcelo Zuna José Sirí, Moisés Sierra Melqui Mesa y Jordani Valespín. yo lo veo bien que no, eh, Eso es outfield Los infielders, Juan Francisco eh, Henry Urrutia Ronald Guzmán Robinson Cano, que es un refuerzo de las Estrellas Orientales Richard Ureña, que es de aquí Hansel Alberto Gustavo Núñez, que es de las Estrellas Orientales y Kelvin Gutiérrez, que es de aquí eso es el equipo de los gigantes del Cibao, no con mucho refuerzo, sino con mucho picheo con mucho es lo no, que necesitamos. un equipo balanceado, un equipo correctamente balanceado no, pero no, a nosotros no hacía falta picheo y, y ahí fue que que se enfocaron más, se enfocaron en reforzar, más, sí, en el, picheo en reforzar el picheo, la tanda, imagínate si la banca es buena, si la banca es buena, el son, equipo mejor. son dos equipos, uno que tiene. Eso no, y así. hoy destacar, ¿verdad?, pues, la visita del presidente, eh, bueno, la visita de los gigantes al Palacio Nacional, donde fueron recibidos por el presidente de la República, eh, ¿verdad?, pues, eh, los muchachos pasaron un buen rato y res, fueron recibidos, ¿verdad?, con un ambiente de mucha alegría, de... de de mucho respeto también por parte de la presidencia de la república que les reconoce ese logro de, de ganar el campeonato verdad en la serie final y ahora pues representar al país que tienen esa, re, esa responsabilidad de representar y vamos al a país ganar para en allá. serie del Caribe aquí en República Dominicana en que es sede que por cierto las boletas de la serie del Caribe están baratas ¿eh? o sea hay mucha gente que ya está organizando tour para ir para allá los precios los, precios. Sí, yo los ten, precios yo no tengo aquí los precios que a, a, el flaco me dijo que, que me mencionó unos precios que yo no se lo creo me pa, no no pero ¿Dice, a, a, no no eso no es bono ¿Dice? ahí no hay nadie abonado sí, ¿Eh? sí creo que a lo que los bonos y escuché que que a, a lo, a lo, a lo que a lo que fueron abonados Escuché que a los a lo que estaban abonados en la temporada de los gigantes tendrán un, de, un descuento en la serie de Caribe. Bien. También. Escuché Mira, me, me di, eh, Leí en las redes a John Guzmán, el ponemano, que esas boletas, el precio de la boleta está más barata que las boletas de la serie final de las estrellas. <risa> <risa> los precios de la, precio por series. Corporativo, precio regular 7.500. Palcos A, 5,000. Palcos AA, 4,000. Preferencia, 2,500. Palco AA, AMP, 1,500. Y Grada, 1,500. Son precios por series. O sea, por series, por que por, por, por, por, por usted vea los dos juegos al mismo tiempo. No, yo creo que es para el día completo, porque en... en no, no, para, para el día, el día, completo, para el día completo. completo. Para ver los tres juegos los tres equipos. Me parece Exacto que así, hay, me parece. Hay, hay, hay juegos que se van a celebrar a las 8 y 9 de la mañana, otro sí. en la tarde y otro en la noche. Exacto. También vamos, vamos vamos a ver si podemos contra, eh, contactar a Matrillé para que no, eh, Yo te creo. Sí, sí, no, sí, no, no sí a, a Matrillé. Bueno, eh, eh, ahora mismo, yo creo que está eh, saturado edad de trabajo. Pero Entonces, nadie sabe, sí, no, sí, sí, nadie sí. sabe va, va, si. No, nadie sabe. Vamos a ver. Soy con un minuto. Matri, un minuto. personas receptivas, eso sí es verdad. Es un vamos que a ver, para que no informe, porque esto es en vivo. Sí, sí. Esto es Pero en vivo, Para que no informe. Yo te lo digo porque siempre, siempre con Matrillé lo contactamos a tiempo para pues, Por, tenerlo ahí. Para, para tenerlo. Sí, claro que sí. <risa> para tenerlo. Eh, eh, devuelve para atrás un minuto. <risa> vamos a intentarlo. Eh, para que no informen bien, porque hay muchas personas aquí en San Francisco Macorís que quieren ir. Y si usted va preparado mentalmente y económicamente y baja alto, le va mucho mejor. <risa> le va mucho que mejor, Que usted sí. haya encontrarse con una sorpresa, ¿no? Vamos. Lo que queremos saber es si ese precio, que dice precio por serie, es de la cartelera del día. Si es por serie, yo creo que así, la cartelera del día, los tres juegos Yo pienso lo mismo, sí. pero hay que, hay que averiguar para que la, la gente... Y que está bien, porque o sea una persona puede... Ver los tres juegos. Puede ver los tres juegos o puede ver la mitad de uno a lo que llega el otro. O sea, También. No, si yo doy de, todo de ese pelota? dinero si yo doy todo ese dinero yo para ver los tres juegos de ahí no me importa aquí ala sea Sudáfrica y Jamaica que estén jugando y yo voy a verlos si y pago no, ese dinero claro. a no, no, acá, también también y, puede salir y, y irse a comer por ahí volver sí también, y, si recuerden, recu y, que, recuerden, y recuerden recuerden recuerden que van, van a estar rodeados de visitantes internacionales también nos de los, a ver si una cubana una panameña que uno, que que es uno de los objetivos de la serie del Caribe no que es la la, el intercambio entre entre entre los fanáticos de distintos países, o sea, sobre todo son mexicanos. Que incluso los mexicanos, el equipo le puede ir mal a la serie del Caribe y ellos se gozan la serie. Se la gozan y te hacen un ruido y te traen estas cositas ahí que hacen ruido. Y viene sí, Chapulín, eh, oye, de todo eh. montan un tremendo <risa> capulina. También lo traen los... ellos de para allá. Te <risa> montan un tremendo cholo los, los mexicanos aquí en serie del Caribe. Ya tú sabes, señor. Así que la gente de nuestra ciudad que se prepare para allá. Yo sé que van a ir muchos magorizanos claro, a ver la serie sí. del Caribe, a apoyar al equipo. Yo sé que este año los gigantes van a traer esa esa otra corona para acá de la, de la serie del claro, Caribe. Claro, es.